No sé qué piensas tú, pero yo creo que la mayoría de nosotros nos enseñaron a comer pan para el desayuno. Y no solamente para el desayuno, sino también para el almuerzo, acompañarlo con la comidita o sándwiches en la cena. Es un alimento bastante común, pero definitivamente no es el mejor si quieres bajar de peso. Y conforme va saliendo más investigación, también sabemos que no es lo mejor para tu salud. Y por eso, el día de hoy te vamos a dar una alternativa que es delicioso, sumamente fácil de hacer, económica y que va a ayudarte a reemplazar el pan. Y lo único que te pedimos a cambio, es que nos ayudes con un like. Te cuento que esta receta la voy a poner a prueba, porque no es de mis favoritos, uno de los ingredientes. Esa es la receta, la probé yo, y está súper rica. Pero cuando él se la propuso, le dije, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijo, ¿qué? ¿Vamos a utilizar ese ingrediente? ¿Y? y le va a dar una oportunidad, porque no lo ha probado. <risa> así es que vamos a ver, y te voy a decir con toda honestidad qué tal, ¿ok? Si te gusta o no sé, si no te gusta, dilo. Pero este ingrediente es importante, porque tiene sulforafano, que ayuda contra la protección del cáncer, es muy bajo en calorías, muy alto en nutrientes, alto en fibra y de hecho el sulforafano ahora tiene relación también con el metabolismo, que es una investigación reciente que se hizo. Te la pongo en pantalla. Como esta es mi receta, por lo general tú mencionas cuáles son los ingredientes. Sí, pero esta vez la voy Esta a vez te voy a enseñar yo <risa> okay. cómo hice eso. A ver, pásame el licuador. Lo primero que vas a hacer, vas a poner dos huevos, ayúdame con eso. Yeah. Ya están, entonces los dos huevos en la licuadora. Ahora vamos a poner queso. Hay media taza de queso parmesano rallado y simplemente le agregas acá. Mira, el queso se utiliza en esta receta para trabajar como, como el gluten. El gluten es una proteína, pero es esta proteína que es así como chiclosa. ¿Por qué se llama gluten? Porque es como glue, que es goma en inglés y la utiliza para unir los ingredientes y cuando haces la masa del pan que se estira claro. es el, el gluten activándose y el queso lo que hace es reemplaza el gluten la parte de la harina la vamos a suplir con el ingrediente que no le gusta a Erika por eso la vamos a poner al último ahora, aquí tengo dos cucharadas de harina de almendras pero eso no es la parte de la harina, esto es simplemente para que tome una mejor consistencia pero si no te gusta la almendra, si eres alérgico o te parece tal vez un poco cara, porque en algunos países es cara, puedes reemplazarlo por linaza molida o por harina de coco también. Ok, y colocas la misma cantidad, dos cucharadas. Si no tienes harina de coco en tu país te dejamos un video aquí abajo, donde te mostramos cómo realizarlo. Ahora vamos a avanzar con lo que le vamos a dar sabor a esto antes de ir por el último ingrediente. El ingrediente secreto, suspenso. Lo tenemos en suspenso. Bueno, vas a colocar sal rosada o sal marina al gusto. Aquí yo tengo media cucharadita, si te interesa saber cuánto. No necesito más realmente porque el queso parmesano es bastante salado. Y como a mí me gusta ese toque picantito, vamos a ponerle también pimienta negra al gusto. Y si te gusta más picante todavía, ¿qué le puedes poner? Cayena. Pimienta cayena. Ahora sí vamos a llevar el último ingrediente al microondas. Yeah. No es coliflor por si acaso, lo vamos a poner tres minutos en el micro. Y si no te gusta usar el microondas o no lo tienes... Puedes cocinar esto al vapor, unos 10 a 15 minutos. Yo les iba a decir cuál es el ingrediente secreto ya, pero el director slash editor dijo que no, que lo dejemos para el final. Entonces, ahorita se pone el último ingrediente en la licuadora. Nadie se va del video. <risa> si creían que se, te, se ¿Que podía ni esto, ya no fue. <risa> ya. Yeah. Si pueden hacer esto en un procesador de comida va a ser mejor y más fácil, porque pueden hacerlo en el licuador, lo estamos haciendo en la licuadora porque todo el mundo tiene licuador. Antes de mezclar todo, quiero darte dos recomendaciones. Puedes añadir lo que voy a añadir en este momento, que es eh, polvo para hornear, para que se eleve, y también puedes preparar los huevos o las claras de huevo a punto de nieve. que es lo que va a hacer eso? Va a ser la receta más esponjosa. Aquí tengo media cucharadita de polvo para hornear, pero es opcional. Esto va a estar a una velocidad baja, porque lo que quieres es triturar todo. Espero que no se cocine el huevo con el brócoli. Ah. Si lo haces en licuadora te va a pasar esto, pero en el procesador no te pasa. Tienes que abrirlo, moverlo, hasta que se haga bien. Si le un poquito de aceite de coco Pero no quiero agregar muchas porciones de grasa Por cierto, al final les voy a decir Cómo tienen que incluirlo en su plan nutricional Si están en un plan nutricional con nosotros O si quieren utilizarlo para bajar de peso Créeme que no me vas a ver bien Ya va con una actitud de que no le gusta escuchar. Créeme que no me vas a saber bien El que no espera vencer será vencido Entonces oh. ya vas así No, no, ya, quitar las creencias limitantes Correcto Ahora sí, ya está hecho esto y lo vamos a colocar en un recipiente. Mira, así es como tiene que quedarte la mezcla. Puedes hacer dos cosas. La puedes colocar en el horno a 180 grados durante 15 a 20 minutos o la puedes preparar en sartén así como lo vamos a hacer ahora nosotros. De hecho, vamos a hacer las dos cosas para que veas cómo queda. Antes de colocar la mezcla vamos a engrasar con un poquito de aceite. Aceite de oliva vamos a usar. Un chorrito nomás. Por la forma esto va a quedar como muffin. Ajá. Y será que hacemos un tercer experimento y vemos qué tal queda en microondas también. Sí, no. Y vemos ahí qué tal queda en sartén, en micro y en microondas. Si nos sobra la masa. Claro, si sobra masa, hagamos eso. Ya, yeah. este va al horno. Aquí también vamos a usar un poquito de aceite para que no se nos pegue la mezcla. Y lo vamos a rociar. Una cucharada grande por cada, por cada pancito. Si tienes cocina e inducción, lo vas a colocar en cuatro. Y si tienes cocina a gas, tiene que ser a fuego lento. Si no tienes mucha experiencia con la cocina y cuando le das la vuelta a las cosas y se te rompe, lo que puedes hacer es colocar una tapa. De esa manera se cocina por dentro y queda mucho más firme. Y así cuando le das la vuelta, eh, no se te rompe. Bueno, vamos a darle la vuelta. ¿Ya? Bonito. Mira cómo queda ese de ahí. Para el experimento del microondas lo puedes colocar en una taza o si tienes un recipiente así como este también lo puedes hacer y lo colocas dos minutos y medio. Muy bien, ya tenemos todo listo. Y esta es la primera vez que hacemos este tipo de experimentos en el que una misma preparación probamos diferentes métodos de cocción para ver si tienen un sabor diferente. Ya por, por lo que veo y por la textura de los, de, de los diferentes resultados creo que sé cuál me va a gustar más. Pero toca hacer la prueba. Voy a probar primero el de microondas. Y quedó así como una, una, galleta. una galletita, así En general está rico, pero está un poco seco. Ahora es práctico porque nos tomó solamente dos minutos y medio prepararlo, ¿no? ¿Mm? Uh -huh. Da tu opinión 100% real. Si no te gusta, no te gusta. Está bueno. Uh -huh. No te veo muy convencido Ahora probemos los que se hicieron en sartén. Este, desde el primer bocado, se siente la diferencia. No está nada seco. Este está bien rico, para mí. En serio, el microondas lo secó bastante. Este está esponjosito. Está mejor. Sabe más el queso. Uh -huh. Lo que más sientes en esta receta es el queso. Uh -huh. Al menos en esta preparación. El de horno tampoco ha probado. Este es el que visualmente me parece más rico. Un oh, panquecito! ¿Cuál te gustó más? Este. En verdad ese está más rico. Es el que más tiempo tomó en prepararse, pero, pero sí está más rico. Sabe un poco más a pan. Oye, me quedé lleno. Eso ya me estoy llenando. Realmente me gustó bastante. ¿Cómo lo vas a incluir en tu plan nutricional? Cada cucharada representa una porción de grasa y media porción de proteína y tu porción y media porción de vegetales. Así es que puedes ir jugando con las cantidades para ajustarlos en tu plan nutricional. Si no tienes uno aún, anda test, toma el test y escala el programa adecuado para ti. Bueno Lorena, cuéntanos de qué se trata esta receta. Bueno, en sí, esta receta es a base de grasas de buena calidad y vegetales, pero sin carbohidratos. Nuestra base del canelón va a ser el queso. Y el queso es proteína y grasa, ¿cierto? Así es. Muy bien. Tú dime qué hacer y yo lo voy haciendo, ¿ya? Ya. Vamos a colocar una tira de queso uh -huh. en el plato y vamos a hacer nuestro relleno. Ya. Que es a base de aguacate. Perfecto. Entonces lo, lo, lo aplasto. Así es. Vamos a hacerlo como guacamole. Exacto. Aguacate, grasa monoinsaturada. Y esto lo podemos utilizar como un desayuno o como una cena. Así es, no hay ningún problema. Te cuento que cuando yo era gordo, cuando tenía sobrepeso, alguna vez fui a un nutricionista y me dijo no comas aguacate porque el aguacate es muy calórico y no te va a ayudar a bajar de peso. Desde que incluí aguacate en mi dieta, no solamente me gusta más, sino que he obtenido increíbles resultados. No solamente comiendo aguacate, sino cuidando las cantidades y más de estos alimentos también. Pero era totalmente un mito que no debía comer aguacate si quería bajar de peso. Si un alimento es calórico, no importa. Usualmente las grasas buenas son calóricas. Y mientras no las combines con carbohidratos simples, te vas a llenar rápidamente. Si lo combinas con pan, probablemente te dé ganas de seguir comiendo porque tienes una respuesta de azúcar insulina y eso te va a abrir más el apetito y puedes comer cualquier cantidad. Pero si comes grasas buenas solas, eso te va a hacer sentir saciado y lleno. Y muchas veces ni siquiera es necesario contar calorías para bajar de peso, al menos hasta un punto. Luego cuando te estanques, probablemente si quieres empezar a contabilizar calorías, a veces subir para salir del estancamiento, a veces bajar, varía un poco de persona a persona. Otro beneficio adicional del aguacate es que está lleno de magnesio. Y la mayoría de personas tienen deficiencia de magnesio. Así es que incluir eso en tu dieta te va a beneficiar bastante. El magnesio cumple muchísimas funciones. Y es uno de los minerales más importantes que tenemos en el cuerpo. Si no te gusta mucho el aguacate, quiero que trates de preparar guacamole. Lo único que tienes que hacer es triturar el aguacate y poner pedazos de cebolla y tomate, algo de limón y sal y el sabor cambia, mejora mi forma de ver. algunos de nuestros pacientes y clientes que no les gusta el aguacate le he hecho esa recomendación y cuando lo prueban les fascina, así que trátalo de esa forma, no tienes nada que perder. Vamos a adicionar la cebolla, la cebolla. Pues. si no me gusta la cebolla, puedes reemplazarlo con tomate o espinaca. Vamos a probar un poquito de cebolla ya, no, ya. no mucho. Siguiente ingrediente. Pimiento amarillo, también Dale. puedes utilizar pimiento rojo uh -huh. o pimiento verde. Pero los que tienen un sabor más suave son el amarillo y el rojo. ¿Cuál es la ventaja principal del pimiento amarillo? La vitamina C, es antioxidante. Siguiente ingrediente. Tenemos albahaca, para darle un saborcito diferente. Sí, si a mí la albahaca me encanta, se le da un buen sabor. Y de una receta de arroz integral al pesto con albahaca, que es espectacular. Si te gustaría que te compartas esa receta de arroz integral al pesto, déjanos un like y un comentario por si acaso. Muy bien. Siguiente. Ahora sí vamos a adicionar ingredientes al gusto. Sal marina. Ya. Yeah. Ok. Esto es para darle sabor. Un poquito yeah. de picante. Cayena. Pimienta cayena Planeta Fit. Así es. Lo encuentran en www.planeta.es si están en Ecuador. Queremos leerles este estudio súper importante que comprueba lo que vamos a hacer en este momento. Mira, el nombre del estudio es la capsaicina puede tener un importante potencial para promover la salud vascular y metabólica por Mark McCarthy. En sí, en este estudio se habla de la capsaicina, pero vamos a tocar dos puntos importantes aquí. La capsaicina es el componente principal de la pimienta cayena, por supuesto. Van a haber personas que también nos van a decir, no, pero es que la pimienta cayena, si tengo gastritis, no me va a ayudar. Y todas las cosas que hemos escuchado antes, pero quiero que escuchen... Esco pues, viejo. Pues, ya, pero quiero que escuchen... Eh, la siguiente parte de este estudio referente a esa duda que sé que me van a preguntar ahorita. Impacto en la patología gástrica. Irónicamente, muchos laicos tienen la impresión de que los alimentos picantes pueden causar úlceras. Por el contrario, existe evidencia de que la caxaicina tiende a prevenir y a acelerar la curación de las úlceras gástricas. Este fenómeno refleja la capacidad de la capsaicina para inhibir la secreción de ácido gástrico, aumentar la secreción de alcalde y mucosa y también de estimular el flujo sanguíneo gástrico. O sea, promueve una buena digestión básicamente. En este estudio también habla más adelante cómo en los grupos étnicos que prefieren los alimentos picantes hay menos incidencia de úlceras gástricas. O sea, imagínate. Ahora, con respecto al riesgo de cáncer gástrico, mira esto aquí. La epidemiología de los alimentos picantes es bastante desconcertante. Un reciente meta-análisis de estudios pertinentes en Corea y México donde el consumo excesivo de alimentos picantes es común concluye que la ingesta diaria moderada de capsaicina, alrededor de menos de 30 miligramos al día, se asocia con una disminución significativa en el riesgo de cáncer gástrico. Bueno, la verdad es que hay tanta información impresionante en este estudio y no tenemos todo el tiempo para compartirla, pero lo que vamos a hacer es dejar el estudio en la descripción del video para que ustedes mismos lo puedan leer y aprendan estos fantásticos beneficios que tiene la pimienta cayena. La que nosotros recomendamos es pimienta cayena Planeta Fit, la encuentras en planeta.es y si estás fuera de Ecuador andá en recomendados y mira cuál es la que recomendamos para ti. ¿Y? Un poquito de limón. Entonces para que no se oxide. Así es, para que no tenga ese color feo el aguacate y tenga un sabor agradable también, con todos los ingredientes. Yo he hecho guacamole con vinagre a veces también. Queda bueno. También me gusta poner unas gotas en el agua o me gusta prepararme una bebida con vinagre de manzana y limón. Si has visto el canal antes, sabes lo increíblemente buena que es y todos sus beneficios. Por su increíble sabor y contenido de Naringenina, activa el metabolismo. También reduce el apetito. Ok, esta es la base, pero si alguno de los ingredientes que vieron aquí no les gusta, lo pueden omitir. Realmente la idea es que disfruten lo que están haciendo, obviamente completando los nutrientes que necesitan. Y aquí tenemos un montón de nutrientes, proteínas, grasas buenas, micronutrientes, vitaminas y minerales. Tanto hidrosolubles como liposolubles, eso quiere decir que se absorben a través del líquido o a través de la grasa. Así es que, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando ya tenemos nuestro guacamole, uh -huh. con una cucharita, ¿Ya? vamos a colocar en el queso. Vamos a rellenar entonces el queso. Así es, nuestra lámina de queso. Una cucharita, sí. Okay. Trata de dejar un poco de espacio. ¿Ahí? Así es. ¿Y lo enrollo? ¿De qué lado comienzo? De este lado. Ok, ahí va una. Y así hacemos Ojalá las dentro. otras. <risa> sí. Ahí está. Y si la quieres decorar para que se vea más bonito, puedes ponerle un poquito más de pimienta caída encima o cúrcuma en polvo. Perfecto, vamos a probar esa que sobró ahí. Para ver qué tal está la receta de Lorena. Uh -huh. <risa> Probablemente los huevos son uno de los mejores alimentos para bajar de peso, para eliminar la barriga. No tienen carbohidratos, tienen proteína... Tienen grasas buenas, tienen un montón de nutrientes, biotina, te llenan, no son altos en calorías, no elevan la insulina, son perfectos realmente cuando estás tratando de eliminar la barriga. Es más, hay una dieta del huevo que en algún momento hice una reseña, si la quieres ver te dejo el link en la descripción y el link en pantalla. Pero bueno, lo cierto es que te va a cansar comer huevos todos los días, yo lo sé. A pesar de que tengamos bastantes recetas aquí en el canal, que puedes hacer panes, que puedes hacer recetas dulces con los huevos, es algo que te cansa. Y justamente estaba conversando hace unas horas con eh, un cliente que me decía, Adrián, excelentes los resultados, estoy súper contento, eh, me gusta la comida, pero ya no quiero desayunar tantas proteínas, tantos huevos específicamente, pero tampoco quiero desayunar muchas proteínas animales. ¿Qué opciones me puedes dar a algo tal vez que sea dulce? Y por eso en este video, así como le hice de la asesoría a Carlos, quiero hacerte una pequeña asesoría a ti y decirte cuáles son los alimentos. Obviamente las cantidades van a variar de persona a persona, no puedo decirte qué cantidades debes de comer porque no conozco tu caso, no conozco tu objetivo, tu fisionomía básicamente. La de Carlos sí, entonces él le dije, bueno, tienes que comer esto y en estas cantidades y en este momento... Eh, para seguir viendo los resultados que estás viendo. Bueno, antes de seguir, ya sabes, dejar tu like, tu like nos ayuda a crecer. Eh, también le dice a YouTube que este es un tipo de contenido que te interesa ver. Una de las cosas que puedes comer, que sean dulce, pero que no eleven mucho la insulina, van a ser todo tipo de frutas de bajo índice glucémico. Aquí, por ejemplo, tienes el kiwi, tienes las fresas o frutillas, tienes los arándanos o blueberries, Tienes las moras o zarzamoras, creo que se dice en otro país. Vamos a ir poniendo imágenes ahí para que sepan exactamente cuáles son. Eh, tienes las mandarinas también. eso es otro alimento que puedes incluir. La piña no es de bajo índice glucémico. ¿Esto qué quiere decir, por si acaso, el índice glucémico? Eh, ¿Cuánto va a elevar el azúcar? Y normalmente esa elevación de azúcar viene acompañada también con un mismo nivel de elevación de insulina. Entonces, eh, quieres mantener bajo índice glucémico. De ahí, con índice glucémico medio, en cantidades no mayores... A 100 gramos probablemente vas a tener la piña Ahora la piña tiene una gran ventaja también Que la piña aparte de tener un índice, glucémico, un índice glucémico medio Lo que tiene es una enzima que te ayuda a digerir mejor las proteínas Entonces si combinas la piña con alguna fuente de proteína vegetal Como por ejemplo frutos secos que si sí, mayormente son grasas buenas Pero que también tienes proteínas Vas a tener un beneficio adicional para digerir las proteínas y aquí, por ejemplo, puedes colocar un poco de piña picada en las cantidades que tú necesites. Eh, ya sabes, si necesitas saber las cantidades, puedes hacer dos cosas. Descargar de alguno de nuestros programas en adrianjepes.com/es-test Llenas los datos y descargas alguno de ellos. O separas una cita con nosotros y hacemos una asesoría personalizada. Pero bueno, lo puedes acompañar con almendras, lo puedes acompañar con nueces, lo puedes acompañar con pistachos, con marañón o cashews también. Lo puedes combinar con avellanas, esto es con lo que hacen la Nutella. Y es más, ya aprovechando que estamos tocando las avellanas, quiero darte otra opción dulce que puedes comer y colocarlo en frutillas como que fuera Nutella. Y espectacular. Es súper es sencillo. Lo único que tienes que hacer es colocar la cantidad de avellanas que te toca en un procesador de comida o en una licuadora. Y ahí lo licúas hasta que se empiece a salir el aceite. Con ese, una vez que se empieza a salir ese aceite, empieza a mezclarse con la avellana y se hace una pasta. Así como cuando haces pasta de maní o mantequilla de maní, es exactamente el mismo proceso. Pero ahora, para hacerla como Nutella, colocas una cucharadita de cacao en polvo, si lo quieres un poco más eh, chocolatoso, si es que esa es una palabra, si lo quieres más con sabor a chocolate, le pones una cucharada de cacao en polvo sin azúcar y lo endulzas con unas gotas de stevia o lo endulzas con eritritol. Y con eso te queda una Nutella espectacular, súper saludable, que te va a llenar y lo pones ahí con las frutillas. Ese sería otro desayuno increíble que te va a ayudar muchísimo también a tu objetivo. Tienes un nivel de carbohidratos sumamente bajo también. Esta opción me encanta. Porque a mí me gusta mucho la avena, pero la avena es muy alta en carbohidratos, la avena pues de pronto si no tienes metabolismo lento o daño metabólico incluirla, sí, y no engordar en las cantidades adecuadas, especialmente si eres activo. Pero si es tu caso, como el de muchas de las personas que nos están viendo, la avena no va a ser un alimento que te va a permitir bajar de peso. Ahora lo que puedes hacer es reemplazar esa avena. ¿Con qué? Eh, a ver, te voy a dar la receta. Colocas un en un plato hondo, como que fuera un cereal, de 6 a 8 onzas de leche de almendras o leche de coco sin azúcar. Luego colocas o dos cucharadas de linaza molida, pero este no te va a quedar la misma textura. Es rico, pero no te va a quedar la misma textura. O colocas simplemente de una cucharadita a una cucharadita y media, nada más de Fiber Booster, que eso es... Polvo de cáscara de semilla de cilio, cuando tú mezclas eso con un líquido, qué increíble, eso hace es una textura riquísima, ahí te voy a poner unas imágenes en pantalla y te queda como una vena eh, lo endulzas con stevia, le pones kiwi picado, le pones eh, arándanos, cualquiera de las frutas que te mencioné hace un momento y hay un poco de nueces picadas encima, si lo quieres con un sabor eh, diferente le puedes poner algo de esencia de vainilla, aunque sinceramente no es necesario, así te va a quedar muy, muy rico. Es una avena bajísima, no es una avena, bajísima en carbohidratos que te va a llenar bastante, que te va a ayudar a ir al baño. Y aquí tenemos doble beneficio, porque además de ser un alimento que no eleva la insulina, que te va a ayudar a perder grasa eh, en el área, no específicamente en el área del abdomen, sino en toda el área, incluido el abdomen, cuando vas a suficiente porcentaje de grasa corporal, también vas a ayudar a este problema de una barriga hinchada, una barriga inflamada. ¿no? Todo el mundo quiere el, el estómago plano o casi todo al mundo, que el estómago plano. Entonces tienes que perder grasa corporal, pero también tienes que asegurarte que tu estómago no esté inflamado porque si no vas a ver esa protuberancia y no te vas a ver ni sentir bien. Con esta fibra, con la cáscara de semilla de cilio, va a ayudarte a ir al baño y eliminar cualquier residuo de materia, de, de materia fecal que pueda estar provocando ese efecto. Es un digestivo muy poderoso, va a beneficiarte también bastante en, en, ese, en ese lado. Ahora, para complementar eso, y justamente por el tema de la inflamación y la digestión, quiero compartirte una bebida con la que puedes romper tu ayuno y obtener este beneficio de eliminar la barriga rápido. Y lo, si lo complementas con lo que, la receta que te acabo de decir y las frutas y los alimentos, va a funcionar aún mejor. Así es que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo primero que tienes que hacer es colocar en una licuadora un manojo de espinaca o de espinaca de Ibi. Si prefieres colocar otro vegetal de hoja verde, como por ejemplo rúcula o albahaca, lo puedes hacer. Con albahaca queda un sabor increíble. Así que ya lo dejo a tu elección. Pon un manojo de algún vegetal de hoja verde. Luego vas a colocar el jugo de un limón. Vas a exprimir un limón. Si quieres poner la cáscara completa, lo puedes hacer también. Tienes bastantes nutrientes en la cáscara, por cierto. Y con la parte de la fruta vas a colocar kiwi en las cantidades que te toque y también vas a colocar apio. Esto va a funcionar no solamente como un digestivo muy, muy bueno, sino que te va a dar potasio, te va a dar magnesio, te va a dar energía y también va a funcionar como un pequeño diurético para eliminar cualquier exceso de líquido que tengas ahí. Así es que con el tiempo utilizando estos alimentos en las cantidades adecuadas para ti, combinándolo con esta bebida, vas a ver excelentes resultados. Ahora, tal vez los que practican ayuno intermitente digan pero bueno, a lo mejor el mejor desayuno para bajar de peso es no desayunar, es hacer ayuno intermitente. Y sí, pero recuerda que también hay protocolos de ayuno intermitente que se hacen en la noche. Es decir, hay personas que practican el ayuno intermitente porque su última comida la hacen a las 3 de la tarde, 5 de la tarde, y que sí hacen un, un desayuno. Así es que esto va a ser para esas personas. Yo antes hacía ayuno intermitente hasta las 1 o 2 de la tarde por lo general, y hacía mi última comida entre 9 y 10 de la noche. Pero me había olvidado lo mucho que me gustaba desayunar huevos, huevos revueltos, huevos duros, tortillas de huevo, una variedad de cosas, ¿no? Pero ayer llegó un punto que ya me cansé de comer huevos y quería algo diferente. Y lo que me preparé quedó espectacular, porque tenía ganas de comerme un cereal. Así como los típicos cereales que, que le das a los niños, porque no deberías, sinceramente. Yo, Cuando el hijo está en mi casa, totalmente prohibido, eso no lo tenemos aquí. En la casa la mamá es diferente, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que me dio ganas de comerme ese cereal, y, este y de hace algo. Sí, y me puse a pensar: ok, ¿qué puedo poner que tenga la cantidad necesaria de proteína, que tenga los nutrientes que quiero y que tenga como que ese crunchy que tiene el cereal? Y descubrí esta receta que quedó increíble y te voy a compartir. Y te lo voy a decir cómo tienes que añadirla en tu plan nutricional para que veas los mejores resultados, porque ya sabes, estas es son herramientas, son recetas que utilizadas dentro del plan nutricional, y con el contexto correcto, con las calorías correctas, vas a ver los mejores resultados. Además, les va a parecer súper divertida porque tienen colores súper llamativos y la comida primero entra por los ojos. Bueno, ahora, ¿cómo empezamos esta receta? Dinos. ¿Cómo empezamos? Esto es muy fácil. Vas a colocar. La verdad en que un, sí es súper fácil. Vas a colocar un, en un bowl, en un tazón y esta vez no vamos a, a poner estudios. Oye. Así <risa> que nos pusieron que por qué ponemos estudios. Hay un motivo y es un motivo muy importante porque queremos que ustedes tengan lo mejor y que aprendan de lo que nosotros les damos. Y las herramientas necesarias para que puedan seguir su proceso. Sí, porque si tú comes esta receta, pero sin entender que tienes que reemplazar con otras cosas, simplemente adicionas, añades calorías. Y yo tengo una misión aquí. Tengo una misión de realmente enseñarte y hacer una diferencia en tu vida. Y nuestro equipo tiene esa misma misión. Por eso queremos que estés tranquilo de que todo lo que te decimos tiene algún soporte. Entonces, soy sincero, la mitad del contenido que está en Internet, especialmente sobre nutrición y fitness, es basura. Es basura. No te sirve para nada. Es más, te quiero poner una imagen en pantalla de lo que pasó por tomar una bebida chupagrasa durante unas semanas. Mira el antes, mira el después. Y obviamente sabía que eso iba a pasar, pero quería probar el punto. De que simplemente añadiendo estas cosas, fuera un contexto adecuado, te pueden perjudicar en lugar de beneficiar. Y es por eso. 6 onzas de leche de almendra sin azúcar. La vas a colocar en un bowl. Sin regar, por favor. Sin regar. Ya regué.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 y si quieres unas gotas de esencia de vainilla para darle sabor, sí, aunque no es necesario. Muchas veces nos preguntan qué proteína recomendamos. Si estás en Ecuador, te recomendamos la proteína Isomix. Y si estás en Estados Unidos o en otras partes te dejamos un link en la descripción. Seguro también nos van a preguntar si es que los niños pueden tomar proteína o pueden tomar colágeno. Definitivamente sí. A los bebés les dan fórmula. Así es. ¿Y qué es la fórmula? Es leche deshidratada. ¿Qué es la proteína? ¿Y qué es decir la proteína? Es suero de leche deshidratado. Y de hecho tiene muchos menos preservantes y conservantes que la fórmula que le dan a los bebés. La cantidad que necesitan los niños probablemente va a ser menor. No pondría 30 gramos, pondría 15 gramos para un niño, por ejemplo. Y lo mismo con el colágeno hidrolizado. Erika es una de las personas que recibe los mensajes que nos mandan por WhatsApp. Eh, tenemos un community manager también, entonces ella sabe perfectamente lo que ustedes quieren. Por eso, por eso les hace la recomendación. Sí. Muy bien, tenemos que mover esto, tenemos que mezclarlo bien, que se disuelva bien en la leche.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 estás llevando una dieta baja en carbohidratos, tal vez en algún momento has sentido estreñimiento y agregar linaza molida te va a ayudar bastante con eso porque es alta en fibra. De una vez mezclemos ahí. Yo me estoy tomando el café que me agrasa, así es que si no vieron ese video se los dejo en pantalla y aquí en la descripción porque esto es muy bueno. El siguiente ingrediente, pasemos al siguiente ingrediente. Regresó el ingrediente like que se nos olvidó. No, no, no, pedimos el like pero no lo pedimos como ingrediente. Ya sabes, y tu like, esta receta no funciona, si es que es lo que estás haciendo en este momento, deja un like, así nos ayudas a crecer. Y también le dices dar algo al algoritmo YouTube, que es un tipo de contenido que, que te, te interesa. A ver. Bueno, ahora sí hablando en serio, vamos a colocar una cucharada de chía molida. Y esto también tiene fibra, también tiene omega 3, es similar a la linaza en muchos aspectos, pero tiene una característica que nos va a ayudar a que esto sea un poquito más crujiente y más espeso.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 la mayoría de las cosas que son procesadas sí. para niños y adultos son perjudiciales. Sí, los niños lo ven como, como bien, pero realmente no. Están ingeriendo cosas dañinas para su cuerpo. Sí, lamentablemente esa es, esa es la sociedad en la que vivimos. ¿no? La mayoría de personas ven una alimentación normal Comer todo ese tipo de alimentos procesados, oh. pan a cada rato, azúcar a cada rato. Y eso no tiene nada de normal. Este canal es para aprender, para que te distraigas un poco. Y si te gusta este tipo de contenido, donde aprendes, pero también donde puedes divertir y desestresar, suscríbete en este momento al canal y activa las notificaciones. El otro, ya nos faltan dos, lo vamos a sacar del congelador. Aquí tenemos 10 moras medianas. Y esto está descongelado para tener ese crunchy.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 A probar entonces. Ya, prueba tu primero. Yeah, pero con fruta y coco. Mmm, crunchy. Crunchy, ¿no? Uh -huh. ¿Y para qué poner la stevia? Está súper. La proteína ya tiene dulce. Uh -huh. Se le puede poner kiwi también, ¿no? Puedes hacer variaciones, le puedes poner kiwi. Uh -huh. Si extrañas el cereal, definitivamente esta es la solución perfecta. Hoy día vamos a hacer un desayuno delicioso, bajo en carbohidratos, ideal si estás en una dieta cetogénica o si has descargado mis planes Hard Weight Loss y Stream Fat Loss desde Derenyepes.com. Es muy sencillo, aparte es riquísimo, no creo que te va a tomar más de 2 o 3 minutos hacerlo. Lo único que vas a necesitar para esta receta son unos pocos ingredientes, mira cuáles son. Ok, aquí tengo un vaso de 6 onzas de leche de almendras y a esto le vamos a añadir esencia de vainilla. Yo puse aquí una cucharadita, pero si a ti no te gusta el sabor a vainilla tan fuerte, puedes poner menos cantidad de él. Ahora lo vamos a mezclar. Y lo vamos a endulzar con Stevia Planeta Fit. Esto es Stevia al gusto, es la hojita pulverizada que además tiene clorofila. Y ahora vamos a agregar dos cucharadas de chía. Aquí yo he utilizado chía molida con probióticos. Algunos de los beneficios que te va a aportar la chía es que es muy buena para la saciedad, tiene proteínas, tiene ácidos grasos, es alta en omega 3, por lo cual es antiinflamatorio y por ese mismo motivo también te ayuda al sistema cardiovascular. Ahora la tienes que dejar reposar durante unos 10 minutos porque la chía tiene una característica bastante interesante, probablemente ya lo sabes. Cuando te entra en contacto con un líquido, absorbe ese líquido y se hace un tipo gel. Y cuando lo mezclas con cosas como leche de almendras, absorbe ese líquido delicioso y nutritivo para hacer un, un tipo pudín. Pero si eres una persona que requiere un poco más de proteína porque quiere tonificar, porque quiere una buena salud de piel y cabello, acuérdate que los aminoácidos también son responsables de la salud de tu piel y cabello, puedes añadir un suplemento proteico a esta receta como la proteína Isomix. Y si lo haces, tienes que colocar la proteína antes de colocar la chía para que de esa manera se mezcle bien. Recuerda que si estás en Ecuador puedes conseguir los productos Planeta Fit en www.planeta.se. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a esa página y puedes realizar tu compra con Paypal, tarjeta de crédito o también hacer tu pedido por teléfono, como lo indicáis. Ya pasaron 10 minutos y mira cómo quedó esto. Es un pudín delicioso, muy muy nutritivo. Así que tienes aquí un desayuno en dos minutos, si no tienes mucho tiempo para dedicarle a la cocina, esto es una excelente opción que puedes incluir en tu desayuno. Y si estás haciendo ayuno intermitente, esto también lo puedes utilizar porque rompes el ayuno con eso, ya sea que lo rompas a la media mañana o incluso en la hora del almuerzo, es una excelente opción. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Recuerda que si quieres obtener más recetas como esta, puedes descargar mi libro digital YoFit desde darianyepes.com. ¿Qué te tenemos el día de hoy? Tenemos un batido que te va a servir como reemplazo de desayuno. Hace unas semanas hicimos un reemplazo de cena, pero algunas personas nos dijeron, yo no hago ayuno intermitente en la mañana, hago ayuno intermitente en la noche, o a veces no tengo hambre en la mañana y, y no hago ayuno intermitente ¿Qué? nunca. ¿Qué puedo, ¿Qué puedo tomar? tomar? Y aquí te tenemos la solución. Algo importantísimo de esta receta, que si no lo hacen, no van a ver resultados. ¿Qué es lo que es? Darnos un like. Tienen que dejar un like. Si no dejan un like en este video, sí. este batido no funciona, si es que ya saben, en este momento, para un ratito, deja un like y ayuda a que otras personas también reciban esta información. Les cuento que a mí me ayudó muchísimo este batido en el proceso de pérdida de peso porque como trabajaba en un lugar que cumplía horarios súper eh, rigurosos y todo, entonces mucho no tenía preparado. mucho tiempo exactamente, entonces claro. lo que hacía era levantarme, prepararme mi batido, me lo llevaba a la oficina, es más, me compré una de esas licuadoras la portátiles Arce, me la tenía en mi oficina, entonces llevaba mis ingredientes, los tenía en la oficina y me uh -huh. preparaba mi batido a las 12 del día o 11 de la mañana, que ya me daba hambre. ¿Te acuerdas cuando comenzaste? Voy a poner la foto de ella delante y el de después para que vean. Pero cuando ella ya comenzó, me bueno, pero es que no todo el mundo ve todos los videos, de pronto no vieron tu cambio, entonces vamos a poner la foto de ella. Que vea mejor el video anterior. Pero igual va a ir la foto ya, okay. por si acaso. Pero bueno, cuando ella comenzó, nosotros comenzamos a salir. Estabas tú en el mismo gimnasio que estaba yo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú fuiste para una asesoría, para una cita? Sí. ¿Así fue? Sí. ¿Que te comencé a ayudar? Porque no me acuerdo cómo fue que te comencé a ayudar para bajar. Claro, porque te estabas dando asesoramiento en el gimnasio. En, en, en Diana Quintana, claro. Y bueno, no quise hacer con ella ayuno intermitente primero. Quería hacer una dieta con cinco comidas porque tenía muy poca masa muscular y necesitaba que aumente masa muscular, y yo sé que ustedes ven mucho ayuno intermitente, pero esa no es la única estrategia que nosotros utilizamos, la utilizamos cuando es necesaria, si no es necesaria como fue en el caso de ella, al comienzo no la usamos, pero eventualmente sí pasamos ayuno intermitente, sí. después de cuánto tiempo más o menos? Fueron dos meses. Fueron dos meses. Uh -huh. Entonces es que te sirvió este batido durante, durante un tiempo. Sí, y bueno, a mí también me gusta mucho el café y el, y el cacao. Ya, entonces, ya le hiciste ¿sabes? spoiler a dos ingredientes. Nosotros, nosotros vamos conversando y vamos colocando uno a uno los ingredientes, okay, okay, pero ya hiciste spoiler de los dos. Bueno, perdón. Uy, pero bueno, faltan cuántos ingredientes son aquí. 1, 2, 3, 4, 5, son 6 ingredientes realmente y este de aquí es opcional y tengo que explicarles muy bien. Además ustedes ya saben que no solamente son los ingredientes, si eres nuevo en el canal es muy importante que te quedes hasta el final porque te vamos a decir cómo tomarlo, cómo incluirlo dentro de tu plan nutricional para ver los mejores resultados. Muy bien, ahora sí, ingrediente Empezamos. número uno, sí. tenemos un vaso de agua, esto va a ser una porción para dos personas por cierto. Y nosotros no lo vamos a tomar como desayuno, creo que ya son las 6 de la tarde. Fuera ya estás cuareciendo sí. Bueno, es a las 7 eh, Pero como a ti no te quita el sueño el café Para nada Puedes tomarlo A ti sí te A quisiera. mí se me quita un poco Pero voy a hacer un sacrificio esta noche Segundo ingrediente Café instantáneo ¿Cuánto? Dos cucharadas Si no te gusta tan cargado Puedes utilizar menos café también Si no tienes eh, café instantáneo O no te gusta Prefieres el café, el café filtrado Lo puedes utilizar también No hay ningún problema A muchas personas les gusta el café A pesar de que es amargo cuando tú eras niño, cuando tú eras niño, niña, ¿te gustaba el café? A mí sí. Dime tú en los comentarios. A mí no me gustaba, me parecía súper amargo. Es más, yo no tomé café regularmente hasta cuando ya estaba en mis 33, 34. Y de ahí recién, cuando yo tomaba café, era tan sensible al café que me prendía, me aceleraba. Dios, es, más, más. Yo tomaba, ajá, es más, yo tomaba un poquito de té verde como pre-workout, como pre-entrenamiento y era como que una bomba de energía para un poquito de cafeína. Ah. Pero poco a poco me he vuelto menos sensible al, al, al café. No, a mí sí me gusta. Siempre he tomado sí. café. Sí. En mi caso son, son, mucho, son mucho de tomar café. Bueno, además del sabor, que a algunas personas les gusta. Eh, el eh, olor. El, el olor también acelera el metabolismo. El café tiene un incremento en tu ritmo metabólico basal y ayuda a movilizar ácidos grasos para ser utilizados como energía. Así es que además de ese beneficio del buen sabor, tiene el beneficio de que te acelera el metabolismo. Cocoa en polvo, dos cucharadas también. La cocoa en polvo lo que va a hacer con nuestro batido es darle un delicioso sabor a chocolate. Sí, y también te ayuda a liberar endorfinas y te ayuda a sentirte bien. Y cuando te sientes bien, tomas mejores decisiones, inclusive también en tu dieta. Baja la ansiedad sobre todo, ¿ok? El otro ingrediente. Estevia, dos sobrecitos. Ya, con eso vamos a endulzar, con, con sí. dos sobrecitos de stevia. Si tienes stevia en gotas, también funciona. Si tienes eritritol, también es una buena alternativa. Aspartame no me gusta, por cierto, no me parece que es una buena alternativa. Hay personas que lo pueden tomar sin, sin stevia. Claro, si te, gustan las, si te gusta el café, las cosas amargas sí. sin dulce, lo puedes tomar así. Personalmente me encanta el sabor dulce. Entonces, definitivamente lo prefiero con sí. este. Ahora, como no había leche de almendras, como no había leche de coco, vamos a utilizar el alimento real para dar esos nutrientes a este batido. Y es sencillo es, es sencillo, es sencillo, es sumamente sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a licuar almendras. Entonces, vamos a colocar 60 gramos de almendras y aquí vas a tener la vitamina E, aquí vas a tener la fibra que decía Erika, vas a tener los ácidos grasos esenciales. Y no nos hizo faltar el chalmendras. Siempre tenemos que ver la forma de salir adelante y de ver cómo lograr un objetivo. No hay excusas, al menos para mí no hay excusas. No. Siempre tenemos que buscar la forma. Mira cómo solucionar el problema. En la vida siempre van a haber problemas, en todo momento. Y tenemos que ver la forma de seguir al siguiente nivel. Si quieres puedes darte un break, puedes darte un espacio, pero no... No te rindes, sigue en el camino. El siguiente ingrediente cuando vas a tomar este batido como reemplazo de una comida es sumamente importante. Sí, Erika tiene absolutas razones. Si has seguido el canal antes, probablemente sabes por qué. Cuando reemplazas una comida con un batido, tienes que tener los nutrientes esenciales, ¿verdad? ácidos grasos esenciales, de las grasas buenas, preferiblemente vitaminas y minerales, que son los micronutrientes. Y el otro nutriente esencial es la proteína, los aminoácidos esenciales. Si no colocas proteína en un batido de reemplazo de alimento, vas a perder masa muscular, metabolismo más lento uh -huh. y no va a ser un reemplazo real. En este caso tienes algunas opciones. Poner un suplemento proteico, como la proteína Isomix. Yo voy a utilizar aquí colágeno. ¿Por qué? Porque la proteína Isomix tiene dulce. Uh -huh. Entonces que si la pongo aquí va a ser muchísimo, muchísimo más dulce y ya le pusimos stevia. En cambio el Collagen Booster, te dejo el link en la descripción, no tiene dulce, es totalmente puro y lo podemos agregar sin uh -huh. problema. Si no quieres añadir un suplemento proteico, cómete claras de huevo con este batido y así completas. Ok, todavía queda un ingrediente, pero ese ingrediente se lo va a poner al final, lo primero que vamos a hacer es licuarlo para mezclar todo esto, vamos a poner hielo, hielo y queda uno que también dentro de los componentes de este alimento tienen algo que acelera el metabolismo y ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y la ansiedad por comer, un ingrediente súper poderoso. Listo, ya está mezclado, falta el siguiente ingrediente y de ahí vamos con las recomendaciones que eso es súper importante, así es que no te vayas todavía. Ok, y el ingrediente final es coco rallado. El coco tiene triglicéridos de cadena media y ese es un tipo de grasa que como te decía acelera el metabolismo. Hicimos un video muy completo sobre la grasa que más te ayuda a adelgazar y en el primer lugar se lo llevó eh, el MCT, los triglicéridos de cadena media. Y el coco tiene eso. Pruébalo antes de decirles cómo, cómo lo tienen que tomar para ver los mejores resultados. ¿Qué tal? Sí, a pesar de tener solamente agua, quedó bien cremoso cremoso y espumoso. Uh -huh. Y eso es por, la, por las almendras. Sí, quedó rico. Sí, quedó rico. Yo le pondría un poquito más de stevia, eso que le uh -huh. gustan las cosas más amargas. O sí, un poco más de stevia. Bueno, entonces tú puedes ponerle stevia al gusto, puedes ponerle un poquito más de stevia, menos de stevia, como te guste el dulzor. Ok, ahora sí, ¿cómo la vas a tomar? Si estás en un plan nutricional con nosotros o tienes alguno de los programas en adrianyepes.com, si ya lo tienes, esto es media porción de proteína y una porción de grasa, de grasa con los 30 gramos de las almendras. La cantidad de coco que utilizamos es muy poquita para contabilizarlo, pero si utilizas 30 gramos de coco en cada uno, tienes otra porción adicional de grasa. Sí. ¿Sí? Súper sencillo. Si no estás en un plan nutricional con nosotros y no tienes nuestros programas, recomendaciones generales. Ok, reemplazas tu desayuno con esto, pero luego no es que vas a comer cualquier otra cosa, como dicen esas otras marcas, no quieres alimentarte bien. ¿Qué es lo que le sugieres que remuevan para ver los mejores resultados? Los resultados que tuviste, por ejemplo. ¿Qué crees que deberían remover? En mi caso, lo que yo removí fue el azúcar, el arroz blanco y todo lo que era hecho con harinas blancas. Eso es pan, fideo, pastas, pizzas. Tal vez están diciendo, hoy oh, tengo que dejar todo eso, que pereza. Tienes que ver todas nuestras recetas tenemos un reemplazo que le damos cosa. para cada cosa, no hay excusas, como les dije, uh -huh. tienes que remover esas cosas, tienes que nutrirte bien, tienes que ver las cantidades, lo mejor es que vayas a tu plan nutricional, si no lo tienes, sigue estos consejos, te va a ir muy bien. Vamos a preparar unos pancakes que sacamos del libro de recetas, unos pancakes deliciosos, así que, como Andrés, Manos a la obra, hay más de 60 recetas para dieta cetogénica, así que aprovecha y anda el link en la descripción para que lo puedas descargar. A ver, nuestro primer ingrediente son tres huevos enteros. Y vamos a colocar unos 60 gramos de queso. En este caso utilizamos queso mozzarella. Ya. Yeah. Ahora vamos a utilizar un poco de harina de coco. Una cucharada de harina de coco. Cuando dan recetas con harina de coco, no se pueden exceder con la cantidad de harina de coco porque si no la receta queda seca. Así que hay que buscar un buen nivel entre la parte grasa de la receta con la parte de la harina, en este caso de coco, que como es muy alta en fibra, deja sacar las recetas cuando te excedes de, de la harina de coco. Muchas veces me preguntan si la, avena, la harina de avena se puede utilizar en estas recetas. Me encantan las cosas con avena, pero, y esta pregunta me hacen siempre, ¿puedo cambiar harina de almendras y harina de coco por harina de avena? Y con esto les voy a responder. En media taza de 40 gramos tienes 27 gramos de carbohidratos totales con 4 gramos de fibra, o sea, son 23 gramos netos. Es bastante alto, es casi el 50% de esto es carbohidrato y por eso no es una buena alternativa para utilizarlo en recetas de dieta cetogénica. Y sí, la respuesta es que no, pero también me preguntan sobre otras harinas y si es así déjenmelo saber en los comentarios. El siguiente ingrediente son 3 onzas de leche de almendras. Esta es la base líquida y también una base de grasa sí. y el resto de leche de almendras es para mí, porque me trajo un vasote de leche de almendras. <risa> Luego vamos a mezclar algunos ingredientes, todavía nos faltan unos importantes. Pero, vamos a comenzar con la mezcla, con la batidora de mano. Esta batidora de mano es bien práctica. Se muere un poquito más que la normal, pero tienes menos que lavar. A ver, saca. ¡Págalo! <risa> ya se moché. No, está bien, está intacto. Bueno, así es como debe quedar nuestra mezcla. Y ahora los siguientes ingredientes, ¿cómo los ponemos? Los vamos agregando mientras vamos batiendo. Ya. Yeah. El siguiente ingrediente va a ser esencia de vainilla. Ya, yeah. eso lo puedes poner al gusto. Al gusto. Vamos a darle un sabor diferente a este panqué. Tengo algunas esencias. Tengo esencia de mantequilla, tengo esencia de cereza, esencia de café, esencia de ron. El otro día hicimos un muffin de ron increíble, espectacular. ¿Por qué no usé esa esencia de ron en esto de aquí? Porque no es tan común, no es tan conocido. Pero realmente lo pueden hacer. Ahora vamos a agregar un poquito de stevia en nuestra preparación. Porque el sobrante ya vas a ver en qué lo vamos a ocupar. Mientras Lorena prepara los pancakes, yo voy a hacer una mermelada con estas frutillas. Lo que tienes que hacer es colocarlo en el microondas por 90 segundos. Si no te gusta usar el microondas, simplemente lo puedes calentar en una olla. Y luego te voy a enseñar el siguiente paso. Ahora vamos a colocar un poco de aceite de coco. Vamos a colocar una parte de nuestra mezcla en el sartén caliente. Ya, yo ya regresé. Ya tengo hecho casi todo y te veo enterita. ¿Cuánto ya. vas a usar ahí? ¿La mitad? Sí, solo la mitad, porque vamos a hacer dos panqueques. Uno para ti y uno para mí. No, esta vez solo tú los vas a comer. ¿Y cómo si nos vas a comer? Porque yo estuve un poquito delicada del estómago, entonces prefiero evitar. Claro, claro por, por eso bien. no saliste en los videos de la semana pasada. Así es, estuve muy enferma y aparte de eso tuvimos bastantes pacientes. Y... Ajá, te quedó perfecto Lorena, ¿eh? Uh -huh. A este de aquí le hubiera puesto unas chispitas de chocolate si es que hubiese tenido Mira, así quedó la frutilla después de que la cocinamos un minuto y medio en el microondas Y lo que vamos a hacer, de hecho esto fue una de mis primeras recetas en YouTube ¿eh? Esta receta nos tomará solamente 5 minutos de hacerlas y es sumamente baja en calorías y excelente para la salud Como pueden ver la mermelada ha pesado bastante y es casi igual a la textura de una mermelada normal sin embargo, tenemos muchos beneficios añadidos como omega 3 y una gran cantidad de antioxidantes. Por cada 100 gramos en nuestra receta light, tenemos solamente 67. Y en la receta tradicional, por cada 100 gramos, tenemos 250 calorías. Y con un tenedor, vamos a hacerlo puré. Y la frutilla es dulce, pero no es tan dulce, así es que vamos a agregar el resto de la stevia de lo que sobró de los pancakes. O eritritol, si tienes también. Mezclamos nuevamente. El siguiente ingrediente es opcional, pero te va a espesar aún más tu mermelada. Y aparte te va a añadir fibra y da 3 en la receta. Así que vamos a colocar una cucharadita de chía molida. Si te gusta la mermelada de mora, puedes hacer esto con mora. Una vez le hicimos con maracuyá, que quedó rico también. Mira, ahí está lista la mermelada que vamos a poner encima de nuestros pancakes keto. ¿Sabes qué parecen? Parecen crepes. La plena, ¿no? Cada vez que le vamos a decir pancakes y tú pones crepes Porque más parecen crepes Sí Crepes Keto Haremos unas crepes Keto Di eso, di crepes Keto Crepes Crepes Keto Crepes Keto Haremos unas crepes Keto, keto, keto. ¿Qué? Yo creo que ya está Ahora sí Y vamos a ponerle la mermelada encima ¡Ah! Esa belleza de plato Ahora sí, mi parte favorita Comer Ajá Claro bueno, Lorena, de lo que te vas a perder... Sabes que hay unos jarabes o siropes que son 100% keto. Pero así como los jarabes que ponen en los pancakes. Se llama goma santana. ¿Ya? Con goma santana hacen una base. La goma santana es, es pura fibra. Eh, lo endulzas con eritritol y le pones un poquito de mantequilla. Eh, una esencia de maple y queda idéntico, idéntico a la, a la salsa pancakes. Lo que hemos hecho aquí es usar una receta de Lorena que hizo hace algún tiempo que es un pan sin harina para bajar de peso, para adelgazar. También funciona si es que tienes diabetes, resistencia a la insulina, realmente es muy bueno. Así que vamos a hacer hoy día un pan de canela. La variación que vamos a hacer, bueno, ya la van a ver, pero no la hemos probado, sinceramente. Esto es un tipo de experimento que al final del vídeo vamos a saber qué tal quedó. Yo creo que va a quedar bien, porque es dulce y porque la base del pan de Lorena quedó riquísima. Y con estos ingredientes lo que vamos a hacer, al menos hasta donde yo creo, es añadir el sabor. Así que quédense hasta el final del video para saber realmente si nos quedó bien o no. Comienza tú con la primera parte de la receta que ideaste tú esa vez y yo pongo lo que estoy ideando yo ahorita. Como les dijo Adrián, esta receta no solamente les sirve para adelgazar, sino para personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes. Perfecto, ok, cuéntanos qué vamos a colocar primero. Vamos a colocar las tres yemas de huevo. Así es como tradicionalmente era tu receta, ¿no? Así. Aunque le falta algo ahí, ¿qué es? Vamos a mezclar con queso. Ya, ¿cuánto queso hay ahí? Hay tres cucharadas de queso. ¿Tres cucharadas de qué tipo de queso? Queso mozzarella. Queso mozzarella, ok. Así. Aquí era donde se agregaba supuestamente la parte saladita, que era selmarino al gusto, pimienta. Solamente yeah. que aquí le vamos a dar el toque dulce. Ya. Yeah. Ya entonces omitimos esa parte. Ok. Y ahorita vamos con la parte que tú quieres implementar. Ya, yeah, con la stevia entonces. Así es. A ver, yo creo que por la cantidad de ingredientes que vamos a usar aquí, voy a colocar media cucharadita sí. de stevia. Porque la... estamos utilizando hoja de stevia y esto es bien dulce. Por cierto, como siempre nos están preguntando dónde pueden conseguir los ingredientes que nosotros utilizamos y sé que nos están viendo de diferentes países, lo que se le ocurrió a Lorena es que vemos una página de recomendados en adrianyepes.com. Así que pueden ir a adrianyepes.com slash recomendados, eligen el país donde están y ahí les va a salir un listado de los productos que nosotros recomendamos y los va a dirigir directamente al Amazon de su país o a alguna tienda que esté en su país. Simplemente vayan a adrianjepes.com, es recomendados y pueden ver cuáles son los que nosotros utilizamos. Entonces tenemos las tres yemas de huevo, las tres cucharadas de queso mozzarella, ¿Sí? eh, la stevia, aquí pusimos media cucharadita de, de stevia en hoja, Planeta Fit, si estás en Ecuador. Y lo que yo estaba pensando en agregar es mantequilla aquí clarificada, con canela. Así que voy a mezclar la canela con, con la mantequilla y creo que de aquí debí haber puesto el dulce. Pero bueno, no importa. Y de ahí lo voy a agregar después. Una vez descubrí en un video mezclando aceite de coco con canela que la canela se mezcla súper bien con una, una base grasa. Si tú tratas de mezclar canela en agua, no se disuelve. pero aquí, miren, se disuelve súper bien. Antes de comenzar con todo esto del fitness, yo era cero izquierdo en la cocina. O sea, realmente no dije nada. Nah. Pero como quería comer sano y rico, y de todas estas cosas para poder seguir comiendo sano rico. No vivir a dieta como hacía antes cuando era gordo. Sí deberían poner la stevia antes de, <risa> de ponerla con el huevo y el queso. Ahora sí, con la batidora vamos a mezclar. <risa> ah, <¿tú estás? risa> Probemos de dulce, para ver si le hace falta un poco de stevia antes de, de ir al otro... Ya, yeah. necesito una cucharita, no, no creo que me salmonela salmonella no, tampoco, ¿no? No. Está amargo. <risa> Quedó un poco amargo, parece que la hoja de stevia se puede utilizar en algunas cosas, pero en esta de aquí no, así que vamos a poner un poco de stevia líquida. Yo creo que esta receta va a ser un desastre, porque me acabo de desayunar que la última vez utilizó queso ricota y que no había, no, no lo va a poner así es que no sé qué tal va a quedar Es receta. para que quede más dulce Pero les vamos a ser totalmente sinceros si sabe bien, sabe bien, si sabe mal, sabe mal y hacemos un... Una, una segunda oportunidad en otro video, ok? Recuerda que mis recetas quedan buenas No, puede ser Ahora vamos a mezclar las claras de huevo con el polvo de hornear o bicarbonato de sodio ¿Cuánto bicarbonato de sodio y cuántas claras de huevo? Son tres claras de huevo y una cucharada de bicarbonato. ¿Cucharada? Cucharadita. Cucharadita, ya. Yeah. Cuando tengamos así nuestras claras de huevo a punto de nieve, vamos a colocar nuestra primera mezcla. Ya, yeah. el color está feo, eso. Colocamos aceite de coco y lo vamos a juntar con un papelito para que no se nos pegue nuestra mezcla. Ahora vamos a poner en el horno entre 25 a 30 minutos, a una temperatura de 150 grados centígrados. Bueno, y es así como nos queda nuestro pan de canela. Bueno, se ve decente. Vamos a ver qué ¡Alizioso! tal sabe. A ver, saquémoslo de ahí. No. Sí, sí, sí, salió. ¿Salió? ¡Ah! Ok. Le voy a dejar de la vueltita. ¡Es Dale. un cake de canela! Dale, la abuela es un cake de canela, sí. Hasta huele rico, yo creo que... <risa> puede ser, puede ser. Ahora vamos puede a... ser. Sí. Oh. ¿A que no? <risa> no, que va a quedar malo, que por el queso. No, yo decía que por la stevia, más que por el queso. Que me enteré última hora, que no hay el queso. Aquí está hasta el humo, sí. <risa> Ahora prueba. A ver... Es verdad Pero Quedó rico Yo me quedo con la pica En serio, en serio, no es broma Quedó riquísimo esto de aquí No está nada seco bueno. En verdad quedó bueno En verdad que bueno Ya, hasta otra receta Para nuestros planes nutricionales Y para nuestro libro de recetas 100% Keto si estás en un plan nutricional con nosotros o has descargado alguno de nuestros programas en adrenyepes.com, sabes cuánto y en qué momento tienes que comerte esto, pero si no, como recomendación general, yo te diría que lo puedes utilizar como un desayuno dulce o como una cena dulce si no te gusta. Realmente lo podrías comer como desayuno, media tarde o, o cena. Las cantidades, bueno, se sé sí si va a variar, pero bueno, descarga uno de nuestros programas. Después de este video definitivamente nos van a amar porque les vamos a traer unas botanas, unos chips, no sé cómo les digan en su país, díganos en los comentarios, pero son bajas en carbohidratos, deliciosas y ahora sí van a poder sentarse a ver televisión o simplemente si quieren utilizarlo como una cena y no tienen mucha hambre o tienen ganas de preparar algo muy, muy elaborado, pueden preparar esto con nosotros. Bueno, en sí la base de nuestros chips o oh, nachos es aguacate, Qué versátil que es este alimento. Así es. A parte me encanta, ¿no? Es buenísimo. Riquísimo el aguacate. Ahora estoy pensando que podríamos comernos estos chips con guacamole. O ella es redundante ahí. O sea. <risa> Bueno, ahí vamos a ver, vamos a ver. O sea, aquí podemos poner este, unas opciones de proteína, por decir, atún. Ajá. Vamos a hacerlo con una mayonesa elaborada, la que tú hiciste, con yeah. aceite de oliva. Ok. Esa es deliciosa, puede hacer una receta así. Okay. vamos a ver qué le ponemos a eres al final. Ya, el otro ingrediente que se va a poner es el queso. Aquí mezclamos entre queso mozzarella y queso parmesano. En total debe haber unos 60 gramos aquí. Ya. Los otros ingredientes van a ser al gusto. Ponemos ajo molido, sal marina al gusto, y como sé que a ti te gustan las cosas picantes, vamos a poner pimienta cayena de Planeta Fit. Ahora vamos a agregar orégano, pero como la otra vez ya dejaste indicado que te encanta el orégano, en la receta de la pizza, yeah. entonces vamos a poner bastante orégano. Y vamos a poner el zumo de un limón. Entonces, ahorita comenzamos a mezclar todos los ingredientes. Bueno, ya quedó lista la masa de nuestras chips. Y ahora sí el siguiente paso. En un recipiente vamos a colocar un poquito de aceite de coco para que no se pegue. Ahora vamos a tomar un poco de nuestra masa, la vamos a aplastar. Vamos a darle forma. Vamos a darle forma. ¿sí? ¿Y quedan así? ¿Quién diría que con esto puedes, puedes hacer una forma de que te quede consistente? ¿no? Así es. Ok, y ahora sí, al horno, ¿por cuánto tiempo? Por 25 minutos, a 150 grados centígrados. Y bueno, aquí están nuestros deliciosos chips. Si sí quedaron, ¿no? Sí. La no, verdad, ¿Se pueden coger? Hay que ponerlos no, en las pueden... fiestas, en las reuniones. En mi cumpleaños que ya pasó. Ya, ya, eso ya no cuenta. Bueno, ahora sí vamos a ver qué tal están. Este, este es la, el, momento, el momento esperado. Bueno, la mm. verdad es que esta receta no le hace falta ponerle ningún tipo de, de dip ni, ni salsa. Porque está bastante, bastante cremosa por el, por el propio aguacate. Y tiene bastante sabor por la sal de ajo y todo, ¿no? Pero las proporciones tienen que estar bien precisas. Se nos pasó un poquito de la sal, porque no consideramos que la sal de ajo también es un poco salada. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, si quieres aprender a preparar más recetas ricas como estas, puedes descargar el libro YoFit en adrianyefes.com, te dejo el link en la descripción. No olvides suscribirte al canal, activar notificaciones y nos, y nos, vemos, nos vemos en el próximo, próximo video. video.